si becca la vega una típica de los que, que en Vamos hasta la vega subiendo la vega al vino son 28 kilómetros con 1650 de entonces vamos aquí con calma la primera subita venimos a llegar al vino y lo mandamos hasta la vega entonces bueno, vamos a ver cómo nos va con esta crónica. Creo que no van a ir imágenes bajando. Porque no, tenemos logística. Bueno, a ver qué sale. Aquí <risa> viene la que me gusta. Acá ya tenemos allá echando el chando de bonito. A ver, si hacemos PR. Se está dopando. They know they know they know Super. ¿Cómo vamos? A empezar este este nuevo reto, mejorar el, el, el PR, PR. Sí. y aprovechar que está haciendo un bonito día. ¿Estás capo? No. Con ganas, con ganas, con ganas partiendo no, agua el, el cabo le va? ¿Cómo, va ¿Cómo va como al distrito de mierda cuento <risa> ya estoy temblando ¿Cómo va ¿Cómo se pasa su vida es el duro de cipa no maris es que es duro bro. pero toca con cal pues la relajado y ahí va ¿Ya sales? 28 kilómetros para arriba sí, sí, suave, a sí. romper o ¿no? no hoy no hoy no un pues, poquito sí. y que dices ahí ya El que con PR. Ya entrevistamos a este par de capos. ¿Ya han subido el vino? Y, y el, no. sí? ¿Sí? Yo no. No, no, subido no? la, la primera La primera vez. Yo, no, Alex. Ah. La primera vez. Voy de Primíparo. Bueno, a ver cómo le va. Son 28 kilómetros con 1.600 de desnivel. Bueno, escucho. ya hecho? Sí, ya, está es como cuarta, quinta vez. Te vienes a romper usted el carnet. Este va a va no, ruedas? vamos a hacer suaves. Vamos porque estamos hasta ahora a recuperar la, la temporada de a la Va a hacer la rueda Bueno, listo. Arriba los. Arriba si llego, si llego, si llego. Yo te entrevisto. Vale, Capito, gracias. Nico, ¿qué pasó con la rodilla? No, bien, bien. Pues ahorita bajé el sillita a la fuerza, pero ahorita me voy otra vez al bike a que me lo dejen. Melo. Ah, bueno. Melo, melo. ¿Ya, ya habías hecho el vino? ¿Desde son quién te de la vengo? Nunca es claro, la primera no, vez. la primera vez. O sea, medalla pica tengo. Ah, juepita, bueno. <risas> ya sabes que son 28. ¿Cómo ves trabajando? 28 kilómetros. No, está, está larga, está larga. Pues toca tomarla con sabena al principio, pero ya, a ver si uno puede rematar al final. Bueno, está larga. ustedes como son capos me esperan arriba, bueno. <risas> o, nos, o nos vamos los dos. <risas> ah. <risas> ¿Tenemos al al capito? No, aquí aquí vamos a subir a pasito a romper a romper a cuántos hoy va a romper allá sí. duelo de capos no has hecho bien porque dio papaya y no llevo ni comida ni agua ni nada pero en condiciones normales hace más quien lo alcanza cómo no lo que pasa es que es, se esconde el nivel pues. hey, es, un gallo tapado. Sí, es un gallo tapado no no no eh, ah. y, y no dormí bien. arranca uno con las excusas no dormí bien no comí bien no, no, no, no, se 28 km ¿María tiene un perro ahí, no? ¿Como horas 50 y 50? ¿Hora 50? No, hora 50, la idea es hacer eso Toca ir en el moto para alcanzarlo Ahora 55 a 0, suave Toca ir en el moto para alcanzarlo al hombre No, ahí pegado a rueda Todo el tiempo, por favor, Manitech, para hoy Llegar a la casa a almorzar yo tengo que bajarme todos los L's. ¿Y por qué si no hemos arrancado llevas 3 L's ya? Porque... No, parece... <risa> para poder lograr, es que son 1650 de nivel. Son 28 kilómetros subiendo. Estas subidas de las épicas para los que vimos aquí en Bogotá. Pero, pero espera bajar para que sea un segundo sí, PR no, o, o va suave. No, ahorita toca suave porque no. yo no. Pues la vez pasada hice dos güey, y está fino. Oye, no estoy, ahorita no he estado tan fino. O me... sea, estás cansado todavía de Guateca. La que se sube todavía. <risa> <risa> Bueno ya arrancamos, ahí está marcada la altimetría, no sé si se ve, no sé si se ve, pero dice que nos faltan 28 kilómetros, vamos para arriba. Entonces yo iba mirando las nubes, las montañas. No, no, no, no, no, no, se va tan eh, Papito, ¿haciste eh, Sí, lo bajé un minuto Ahí pasito? vamos bien Bien, bien. Subimos a un pasito A un ritmo, ritmo chévere y. No, es no es que la toca tocarlo ¿no? ¿Cómo? Uy, sí. Sí. Bueno, viene llegando un colega y allá viene uno, del hueco, pues de Bogotá, ya coronamos el vino. Allá, de allá, tuvo duración 28 kilómetros, con más de metros de desmivel. El descanso es muy poquito, es como, hay dos pedacitos, como 800 metros de descanso, el resto todo es arriba, para arriba también. Pero bueno, se logró. No, no sé si bajé mi, mi mejor tiempo, yo tenía hecho como 2010 el año pasado fue en agosto, pero bueno, por, por lo de mi mamá dejé de entrenar y eso. No, no sé, no me marcó el, el ciclo. ¿Cuánto tiempo hice? Pero llegamos, que lo importante es terminarlo. ¿no? O sea, a ver si tomamos más impresiones por acá de, la, de los capos de Zipaquira. Que visto, mí, mojar, ¿Qué me le pasó? No, calambres, calambres, bailas. ¿Y eso? ¿Y vamos a no, que es no, gente, cuenta, no si siempre, que bien, la la es no siempre. Pero no venía bien, yo lo vi. Sí, pero, pero ya, faltando sí. como unos ocho. Sí, que... presa, ya pero no, no me dieron mal. El hombre, uno de los que abandonó, te faltaba poquito, faltaban como cuatro o cinco, ¿no? Ocho, ocho, siete, siete, ocho. Uno de los abandonos de hoy. ¿Qué? entrevistamos a este Capito. Capito? ¿Cómo le fue? No, bien, bien, rico. PR? No, no, son las tres, todo. este a las tres, viene como... patio como 240. Más o menos, de todavía! Con pues venga, cuéntanos cómo te fue. impresionante con la subida de hoy. Impresionante, no tengo palabras. es un eh, un chupo. Siempre llegó, pero llegó mal. Cascado. Cascado. Pero lo vi fuerte. Muy bien. Muchas gracias. Por y Puri malta. Día ah. de campeones. <risa> pero estamos aquí al influencer. ¿Cómo te fue? Bien, hoy puedo decir que subí relajado, suave, disfrutando. Por fin. Por, por fin. No buleño hoy. ¿Cómo? De, no? de, de ir a los campos. Tenía que adelante que se mataran. ¿eh? Me, me ha relajado. ¿Y Hoy yo? ¿Tú me... pues, sí se ¿Cuánto? El... Dos horas y dos horas. ¿Dos horas? Muy buenísimo. ¿Sí? Apacito. Sí. Le dijo hasta ahí cuando le pasó el lado. Hola, ¿Así se nos va No, Menos de dos horas ya está 59 y 48. <risa> Ay, qué bueno y así estuvo las impresiones ahora para la casa